Vamos a hacer hoy el entrenamiento, muchachos, muchachones, vamos a hacer un entrenamiento hoy pasada larga, 30 kilómetros, vamos a Don Matías, un pueblo acá en Antioquia, soy Copacabana, eh, vamos a hacer una subida que llama el Alto de Matazanos, y bueno, toda la predisposición del de caso, con todo entrenamiento de pasadas larga, buena agüita, buena alimentación y buena compañía. Eh, acompáñenme a Don Matías, Antioquia. Uh. Vamos a hacer hoy un entreno que nos va a llevar desde Copacabana, en Antioquia, hasta Don Matías. Eh, nos toca hacer 10 kilómetros, 11 planos y luego hacemos una subida de casi 15 kilómetros. Eh, luego bajamos, todo esto es por la autopista, por la autopista principal. Eh, cogemos el, el, la oreja o el enganche hacia el alto de Don Matías, o sea, Matasanos, Y luego de ahí bajamos al pueblo. El gel está atrás. Ahorita me lo pasa cuando empiece a subir. De una. 30 kilómetros en Antioquia, una ruta más para ciclistas, pero nosotros en el running también somos capaces, así que ¡go! Bueno, hay que tener en cuenta acá que vamos a tomar una subida después de 10, eh, 11 kilómetros y vamos a tomar una subida eh, de unos 12 kilómetros. Es una ruta muy parecida, es una ruta realmente que hacen los ciclistas, pero nosotros en este caso la vamos a tomar como running y, y pues lo más recomendable es ir guardando energía porque... Después de 10 kilómetros planos, a, a un ritmo bueno, encarar una subida es, es algo complicado. Entonces, para que tengan eso en cuenta, chicos. Mm. Esto nomás es... Niño. Es porque las fuerzas se acaban, o sea, llega un momento en que... Como cogimos hoy la etapa, el, el entreno plano 10 kilómetros y empezamos el alto de Matasano, entonces claro, las energías se tienen que acabar. Eh, pero eso se trata pues, de que le damos a la resistencia. Al mar. Entonces, nada, un poquito porque hay que tomar aire y seguir, pero la cosa es no renunciar, marica. Estoy encalambrado, pero no pienso renunciar. La acumulación de kilómetros en la semana También incluye, bueno Es ¿eh? pues normal, o sea, pero no me puedo sentir triste No, es normal Estoy bien, contento Vamos ah, Llegamos a Don Matías, un entreno verdaderamente difícil hoy, esto queda 30 kilómetros, apocalipsis total, no tuve buenas sensaciones, la subida me tocó arrastrar, Ya llegando pues ahí la bajada me ayudó un poquito, yo creo que es que no pase una buena noche y bueno, tuve algunos inconvenientes entonces, pero... La dejé toda, la dejé toda en la avenida acá, tener cuidado con eso, pero bueno, lo importante es que ya llegué, no intenten hacer esto sin entrenar, muchachos, eh, mucha comida, se me está acabando el agua, inclusive, peligroso eso, tuvimos que comer en el camino, bueno, me entreno bien bacano, bien difícil y ya estamos aquí en Dos Matías, gracias a Dios. Listo, nos vemos en otro video, en, otro, en otra aventura en Marlon Desafío Aquí por 2H Run